Soy Nacho Lisa Fernández, tengo 38 años. Yo vengo de los deportes de raqueta, del tenis y del pádel. Quería profundizar un poco en el beach tenis y por eso me decidí a hacer este curso. Un curso de un deporte que es nuevo, que tiene mucho potencial y que se espera que va a tener un futuro muy, muy prometedor. Recomiendo al mundo a todo el mundo realizar este curso porque va a notar un cambio espectacular.